se viene, Karina, te pregunto claro. porque en este caso la expareja de Eduardo tiene mucho que decir y empezó a abrir un poco ese ventilador o a aprenderlo, mejor dicho, de toda la intimidad de la familia. La relación de Ricardo con su hermano, la relación de Ricardo con sus hijos, con Gustavo Martínez, la relación propia con Eduardo y la nueva relación de Eduardo con Rocío Marengo. Todo esto en primera persona, lo dice ella. Bien. Que vamos un poquito con Matías Vázquez, nuestro compañero... ...que está allí en la calle. Hola, Mati, ¿cómo te va? ¿Qué novedades, Mati, al respecto? Buenas tardes, Cari. Nos encontramos en el barrio de Belgrano... ...donde en minutos vamos a tratar de tener la palabra... ...de los hermanos Martínez, los sobrinos de Gustavo. Estuvimos con Karina, la ex de Eduardo Ford... ...y el sí. testimonio es tremendo. Habla de todos, como decía recién Luis... Y por ser todas las cosas, desmiente la versión de los Martínez, diciendo que ah. Gustavo sí tenía dinero y tenía Esta. una tarjeta ilimitada para hacer lo que quería. Ah, bueno, Mati, impresionante. Bueno, Karina entonces le sacó el seguro a la granada, tiró y cerró la puerta. Destrozó a todos, a Gustavo Martínez hasta a Rocío Marengo. Dale, ponela. Si te parece que esa serie de tributo Ford está bien, pues es una serie que dibuja otra manera de la vida, ¿no? como tanta polémica. No, yo hubiese hecho otra clase de serie. Más de la clase de serie que, que le hubiese gustado a Ricky, de toda su fama, de sus viajes, de sus cosas. No hubiese puesto imitadores o gente que no lo conocía bien, sino gente que realmente lo conocía. ¿Pero Eduardo lo quiso a Ricardo? Sí, sí, muchísimo. Eso, eso está bueno saberlo, porque muchos hablaban de que el entorno de Ricardo era tóxico, ¿viste? Él mismo manifestaba eso sobre su papá y quizás también diferencias con sus hermanos. Bueno, no, no, pero eso también es algo que, que es... Todos los personajes de la televisión, todos tienen un personaje. Ninguno es realmente el que es. Porque conozco a varios y nadie es realmente lo que es. Y Ricardo hizo un personaje por eso dijo que no era gay, y después le dijo que no era gay, y, ¿Y era la su personaje? ¿Y lo... Sufría mucho Ricardo, ¿no? También un poco eso de armar un personaje para ser aceptado. No, él jugaba con eso. No, no, no. No. Pero no, mi... no, no, no, no, sufría, él sufría porque le, le, le, él quería que todo el mundo lo quiera, nada más. Pero la familia era querida, querido, porque, porque yo hace treinta y pico de años que estoy en la familia. Yo pasaba todas las navidades con ellos. Sí. Y Ricky venía con Gustavo y el novio que tenía en ese momento. ¿La serie de Ford entonces no te gustó? ¿Qué te pareció la serie de Ford? No hubo línea, línea de tiempo de cuando él empezó. Hablaron muy poco de la subrogación de los chicos y todo fue súper emocionante está, entonces, la palabra de Karina. Eh, hay tres partes de esta nota, esta es la primera, y en el resto dispara contra todo el mundo. Cari, sí, eh, Karina Antoniales no habla mucho, no habla, te diría, casi nunca, no ha hablado, no ha dado notas, se la ha visto por última vez en el entierro de Gustavo Martínez, que ha estado, pero quiero contar que ella fue una pieza fundamental en la subrogación de vientre de Ricardo Ford. Ajá. Ella lo quería muchísimo a Ricardo, aún sabiendo... La, la diferencia que tenía Ricardo con su marido. Sí. La acompañó ella y el... ¿Te acordás el personal trainer eh, Borges? Eh, el nombre no me acuerdo. Claudio. Claudio Borges, Ajá. perdón. Y su esposa, sí. Karina Antoniales fueron los tres que estuvieron en, en, en la maternidad, que lo acompañaron a Ricardo. Incluso volvieron a Buenos Aires y lo ayudaron en la, en la parte de adaptación a los bebés. Claro. Digo, lo quería muchísimo y es parte fundamental. Por eso esta nota tiene tanta Igual importancia. Igual la escucho más componedora. No sé cómo la escuchan ustedes, pero mm. he escuchado otras notas de ella Vamos a ver sí, las dos partes que siguen. Sí. Y veo que dice que Eduardo amaba a Ricardo, tal vez en su fuero íntimo, desde luego, la hermandad. Ahora, el propio Ricardo lo escuchamos decir Pero que te sorprende, familia... te sorprende escucharla, Luis, de esta manera, componedora. Y la noto cuidándolo, Eduardo, tal vez ah. a encontrar un nuevo punto de, de encuentro entre ellos, ¿no? mira, a ver. Yo tuve la suerte de trabajar con Ricardo. Sí. sí. Trabajé casi tres meses y nos fuimos a, a Miami. Y, y permanentemente estaba en contacto con Eduardo. Muchas veces hablaba una o dos, cada, do, cada dos días hablaba con con el... su hermano. Sí, sí, ¿Tenían buena relación? Se peleaban. Se peleaban mucho por teléfono, pero la relación no. era permanente. Una relación viva. Sí. Sí, eh, exactamente. Bueno, quiero suscribir eso de ayer del propio testimonio de Rodrigo Díaz, que nos hizo, eh, que nos puso y nos dio, eh, echó luz a esa circunstancia que podía sí. llegar a ser dudosa. Pero sobre todo quiero puntualizar en esto. Ayer escuchamos un audio. De Eduardo Ford hablando de su exmujer. Sí. Y calificándola, adjetivándola, que él no le creía. Mira vos. Vamos con Matías, que tiene también para sumar a todo lo que estamos diciendo. Dale, Matías Vázquez. Sí. Eh, Cari, componedora la primer parte. Y te voy a explicar algo. Un off the record de esa nota. La agarramos dormida a Karina. Oh, la llamamos por teléfono, Ará. le hicimos la nota, la aclaramos sí. que estaba en una nota y la agarramos dormida. Sí. Cuando se despertó y entró en calor. No fue Agárrate. nada componedora. Es decir, esta es como si fuera la introducción del tema. Está bien. Porque después se da cuenta dónde está parado, dónde está ubicada y empieza a darle a todo el mundo. Bueno, por supuesto que ahora lo único que quiero es ver la segunda parte de la charla que ha tenido nuestro compañero Matías Vázquez con Karina, la ex de Eduardo Fortal. Pobre Gustavo, ¿no? Nunca se lo despreció a Gustavo? Nunca se lo despreció. Ah. Bueno, porque la familia Martínez dice que sí, que a Gustavo se lo trataba como no, un empleado no. negro. No, no, no, no, no, no, no. es así? No, no. Gustavo tenía una tarjeta de crédito ilimitada que podía hacer lo que quería, que él no gastaba, era su cuestión. Se mató Gustavo y no pagaron ni un adorno floral la familia Fora Gustavo Martínez. Mira, ¿yo? ¿Vos viste todos los pagos? La familia Martínez me mostró todo y me dio a entender que no hubo ni un mensaje de condolencia, nada, y que no pagaron ni una flor, según Nicolás Martínez, que es el sobrino heredero de Gustavo, ¿no? Dudas. Dudas de que. Te... ¿Dudás? ¿Dudás de no que... sé, dudo. No dudo de que no hayan pagado todo. No Seguro habla... que no lo recuerdo, porque en su momento lo, lo hablé con mi ex, y no me acuerdo lo que me dijo, pero para mí se pagó. Para vos se pagó algo. Está bien, igual si tenía una tarjeta ilimitada, quizás estaba vencida esa tarjeta. No, te digo todo esto, no, no es que vaya en contra de lo que vos planteas que está muy bien, es, tu, es la oh, visión. Vencida. Y porque la familia de Martínez habla de que no tenía nada, de que estaba eh, sin un peso, que les pedía plata, que Qué les pedía... Sí. ¡Qué vencida! Aparte él no iba a hacer las compras porque le iba a barista. Y Marisa le decía, decime, ¿qué necesitarás? Vi, vi, vi, vi. vivía, vivía bien, Gustavo, vivía bien, era un cómodo, vivía bien, Gustavo, vivía como un rey, entonces. No, no es que vivía acá, no es que vivía como un rey o vivía como un porrioseo. no tenía plata, o no tenía plata. Eh, no es así. Eh, cada uno vive como quiere vivir. ¿Estás, Karina? Hola, ¿cómo están, chicos? Muy bien, ¿y vos? Bien, aquí ando, todo bien Karina, todo bien. con ganas de, de compartir con nosotros Acerca de lo que estamos charlando ¿Qué cosa en particular? Eh, <coughs> mira, yo estaba del otro lado Cuando Ricardo hacía todos esos llamados eh, A la madre, a, a Eduardo A la fábrica y a todos lados eh, Primero quiero aclarar que Mi ex suegro, Carlos Ford Nunca lo despreció Nunca lo despreció. Ah, Karina, esto es muy, esto es eh, una verdad sí, completamente diferente a la historia completamente oficial. Completamente diferente, pero yo estaba sentada ahí cuando íbamos a, a un restaurante, que no lo voy a nombrar, Sí. y pasábamos todas las navidades juntas, y sí. estaba Gustavo, estaba mi suegro, mi suegra, estábamos todos. ¿Cómo trataba tu suegro a Ricardo? Como a los otros dos hijos y de qué manera y nunca ¿era lo ma y no nu bien no mi suegro nunca era cariñoso mi suegro lo que tenía que era muy eh tenía esa chispa cómica eh, de todo, nunca hablamos de la sexualidad en la mesa ni nunca hablamos de la sexualidad de Ricardo en la mesa estando él sentado con Gustavo y estando sentado con el novio que tenía en su momento, que no lo recuerdo. Karina, pero eh... siempre toda la vida se dijo que el papá, Carlos Ford, nunca aceptó la sexualidad de Ricardo. ¿Esto es sí así? que la aceptó. Sí que y Ricardo, si se fue a Estados Unidos, se fue porque quería firmar unos videos. Y yo le di a la producción de, de la cómo se llama de la ah, serie, de la serie. Sí. Un, un video inédito de, de Ricardo cantando espectacularmente, que es el, el que tiene las alas. Lo que pasa es que él firmó, sí. no me acuerdo si era con Sony, no sé con quién, sí. y sabían que Ricardo era gay. Entonces, lo pusieron en stand-by y salió Ricky Martin. O sea que Ricardo Ford podría haber sido así. Ricky Martin. No, pudo haber pudo lo que haber se refiere, sido... Karina, es porque se hacían, eh, se hacían especie de videoclips y calendarios para atraer mujeres. Si vos sos gay, eh, digamos, viste como el galán que es gay y lo sacan de las novelas, claro. el prejuicio de, de, bueno, si se enteran que sos gay, no atraes Bueno, y a Ricky a Martin claro. salió del closet bueno, mucho más tarde. Claro, digamos, más tarde. ¿sí? Ricky... Ricky Martin, sí. ¿cuándo salió a decir que era gay? Ahí hace hijos casi, años. cuando sí. fue papá? Claro. Bueno y bueno. Ah, mira vos. Pero Ricky Martin hasta estuvo con Ricardo. Ah, ¿A qué nivel? Ah, bueno. Chapando. Al nivel. A al, nivel. A nivel. Mire, a, nivel a todo el momento. Romántico. Momento. A todo nivel. Chapaban. Eh, ¿Cómo? Fueron pareja o tuvieron alguna aventura? No pareja, no. Tuvieron una aventura. Ah, tuvieron una aventura Ricky, Martin y Ricardo Podría Ford. Habría contado en la serie eso, ¿no? Wow. ¿Por qué no estuvo en la ¿Cómo, serie? ¿Cómo no estuvo eso titulado? en la serie? ¿Por qué no se lo, lo que pasa es que hay muchas cosas que no se contaron en la claro. serie. Yo no, yo no entendí nada porque a mí ¿La me ¿La decían, viste? vos vení, firmá. Sí, la vi. ¿Y la qué vi. te pareció? Me... Vos que sos eh, protagonista en al... de la historia. En al... Sí, protagonista de todo lo que filmé. Un, un cuarto pusieron. No, pero me refiero a que conocés la historia de Ricardo Ford como nadie... Conozco la historia de Cuba? Ricardo Ford antes que sea famoso y después, porque yo me separé, Ricky murió y me separé yo a los cinco meses ah, claro. de Eduardo. Sí. Eh, Eduardo después de la muerte del padre, él lo extrañaba muchísimo al papá sí. y ya no era la misma persona. Y bueno, cuando murió Ricardo se ensañó para saber qué era lo que le había pasado a Ricardo Sí. Eh, por eso él no hizo la declaración eh, pública y tuve que salir yo a hablar. Sí. Le afectó muchísimo. Él estando en la puerta de, de para verlo a Ricky ya fallecido en la Trinidad, no pudo entrar porque no daba más de, de, de llorar y estaba hecho pelota. Rica, Eduardo lo adoraba a Ricardo, lo adoraba, lo que pasa que no quería que se exponga de la manera que se expusiera, que se cuidara más él. Ahora, después este chiquito, ayer o antes de ayer, no me acuerdo sí, que ayer. vi el programa ayer, de ustedes, ayer. dijo que, eh, que Rica, a, a Eduardo lo vio tres veces, que esto, que el otro, que no mienta, que comía mm. gracias a todo dijo, lo que pera, le, dijo, daba, dijo, le daba a Eduardo. Karina, lo que dijo dijo pasa es que, que, a Rica, que a Ricardo decía, o había dicho, que sus hermanos lo querían ver muerto. Pero loco el pibe ese. Yo sí soy Eduardo, pero le hago un juicio de acá a, a, al Polo Norte, más qué, o menos. ¿Qué hay de real, Karina, de la herencia en vida que le dieron a Ricardo para que no tenga más nada que ver en la empresa y que se aleje? No, por... no, esto era así. Cuando murió mi suegro, cada vez que se vendía algo, mi suegra, eh, muy generosa de su parte, porque amaba a sus tres hijos, aunque tenía una preferencia, obviamente, por Ricardo, que era su compañero y aparte los dos cantaban, entonces era como que eran con pinches. Mi suegra siempre tiraba más para Ricardo, no que Ricardo tiene que hacer esto porque Ricardo tiene que producir lo otro. Yo me acuerdo cuando Eduardo tuvo el primer ataque al corazón y le pusieron cuatro estén, que yo vivía en el mismo edificio donde ahora está viviendo Eduardo, en el mismo edificio que vivía mi suegra. Sí. Y mi, mi suegra me llamó por teléfono el otro día y me dijo, hay que vender uno de los campos porque Ricardo necesita para la obra Fortuna 2. Ah. Sí, sí, sí, sí. Me recontracalenté con Marta <risa> la primera vez, porque yo la trataba de usted, la primera vez que le dije, pero... Me recontra calenté, sí. como en todas las familias. Le digo, yo eh, yo no le yo, mi marido está recuperándose de un cateterismo de cuatro eh, estén y le voy a decir, vení, firma esto, claro. sin saber. Aparte daban el 40% menos de lo que, el, lo, lo que el campo, que eso lo sabe Tartu, sí. el 40% menos que lo que valía el campo. Karina. Entonces, lo que no quería sí, Eduardo y sí. tampoco quería Marta, que Ricardo gaste más de lo que Ay, tenía no. que gastar, Ay, de mira. lo que ganaba por mes, claro, era de todas de... las regalías, de todas las cosas que él tenía. Una cosa y es verdad que cuidado. él inventó la, la, la barrita. La barrita ¿eh? Es verdad. Sí, es verdad.